A Racha León, muy buenas tardes. Eh, me gustaría primero disculparme ante quienes aquí estáis por no haber podido estar presencialmente en este acto, un acto en el que de verdad me habría gustado muchísimo participar, eh, porque estar en contacto con Miguel Usabiaga, con los autores del cómic, etcétera, y con todas vosotras, todos vosotros, pues habría sido verdaderamente um, especial. Sin embargo, no ha podido ser. Y agradezco desde luego a la técnica y a los medios que se han puesto para poder decir unas palabras en relación con este cómic. Este cómic, eh, Caba y Calla, eh, con ese título tan expresivo que relata tan estupendamente bien, que manifiesta tan estupendamente bien la vida de ese hombre imposible que afortunadamente fue posible y que fue Marcelo Usabiaga. Yo no sé por qué tengo a veces la gran fortuna de que la vida me dé determinadas oportunidades, desde luego una de ellas fue conocer a Marcelo y otra ha sido poder participar como prologuista en este, en este libro, en este cómic. Eh, el conocimiento mío de Marcelo, como digo yo en el prólogo, lo es en unas cuantas viñetas, muy poquitas de su vida, y desde luego viñetas de la parte final de su vida. Eh, pero aunque fueran pocas, aunque fueran esa parte final, bueno, ya sabía yo, por supuesto, quién había sido Marcelo Usabiaga, pero si de alguna manera he podido conocer... A fondo su vida, las peripecias de su vida, las peripecias buscadas intencionadamente de su vida, porque en esa, esa intención era la de mejorar el mundo, la de luchar contra el eh, fascismo, se titula eh, el libro que dice Caba y calla, Marcelo Ursaviaga, lucha, luchador antifascista, eh, y sobre todo luchar contra toda injusticia pues eh, esa vida como digo la he conocido muchísimo más en detalle ahora a través de los eh, libros que con todo el amor del mundo ha escrito, había escrito su hijo Miguel, libros que he tenido la fortuna de poder leer para poder eh, prologar este, este cómic. Eh, la vida de Marcelo fue una vida de película, en, de cómic, en el mejor sentido, porque fue una vida que tuvo realmente de todo. No fue en modo alguno una vida anodina, una vida triste, fue una vida dura, pero con toda lo dura que fue, yo creo que fue una gran vida. Si Marcelo hoy estuviera aquí, habría estaría agradeciendo haber tenido la vida que tuvo porque la vida le dio la oportunidad de, como digo, luchar contra toda injusticia, luchar contra el fascismo desde ese comunismo de instinto, desde ese comunismo interior que él llevaba y que le permitía detectar eh, toda la injusticia y toda la desigualdad allí donde, donde la veía. Efectivamente, luchar contra la injusticia, luchar contra el fascismo eh, en, en un tiempo determinado de la historia, como fue el que vivió Marcelo Usabiaga, pues no es lo mismo que luchar hoy. Eh, la vida fue muy exigente con él y él también fue muy exigente seguramente con la vida. Pero los dos se dieron mucho, la vida a él le digo le dio, como he dicho, todas esas oportunidades y él le dio a la vida todo su coraje, toda su valentía, todo su compromiso y así en la unión de esas dos eh, almas, la vida y, la, y, y Marcelo, creo que es como se produce esta, esta serie de, de viñetas, esta serie de acontecimientos y también de quietudes, porque la vida no solo son acontecimientos, eh, acontecimientos. Y quietudes, tranquilidad, reflexión, etcétera, que ha sido el transcurrir de Marcelo Usaviaga. Eh, yo coincidí, como he dicho, en unas pocas viñetas y tengo las imágenes siempre muy claras. Mis imágenes, mi imagen de Marcelo son es en tres espacios distintos. Yo tengo una imagen clarísima de Marcelo en autobús. Siempre eh, cuando lo coincidía con él era en un autobús. En un autobús en el que íbamos pues, a unos determinados actos eh, referidos siempre a la memoria histórica, al reconocimiento del sufrimiento y de la injusticia eh, de las personas eh, represaliadas y de las personas que padecieron eh, el golpe del 36 y todos los años de la posguerra fascista, eh, también lo recuerdo en, otra, en otro espacio que es el de cementerios, eh, en algunas ocasiones en cementerios en los que hemos ido a rendir esos homenajes y también en actos, en mesas redondas, en espacios eh, hemos intervenido para hablar, para recuperar la memoria y sobre todo para recuperar la dignidad de la lucha antifascista y subrayar siempre la injusticia del, del fascismo. Eh, esos son mis recuerdos de Marcelo, como digo, a los que he sumado el conocimiento que he tenido por los, eh, por los libros de su hijo Miguel. Bueno, Marcelo, como he dicho, tuvo una vida especialísima que está magníficamente plasmada en este cómic. Yo creo que la, el formato cómic ha sido un formato muy, muy acertado para poder eh, plasmar eh, toda esa sucesión de hitos eh, creados, hechos, actuados por Marcelo Usabiaga y dos eh, apuntes nada más eh, sobre el, el acompañamiento eh, personal que tuvo Marcelo por su compañera Victory, desde luego también por su hijo Marcelo Usabiaga y un acompañamiento que, aún no siendo personal, también fue muy importante y aparece en su vida de una manera determinante, que fue la bicicleta. Bueno, pues yo creo que es interesante siempre conocer la vida de las personas comprometidas, de las personas que luchan contra las desigualdades, contra la injusticia y que luchan por una sociedad mejor. Creo que una de ellas, sin duda, eh, y viene esto marcado realmente en letras eh, a fuego, eh, es Marcelo Usabiaga. Ha sido una fortuna poder conocerlo. Creo que va a ser muy afortunada toda la gente que va a poder conocerlo a través de este libro, de este cómic y creo que tener todavía en el futuro la posibilidad de leer el libro pues siempre es una, es una suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por haberme dado la oportunidad de participar eh, pues dando mis sensaciones sobre tu padre, sobre Marcelo Usabiaga. Muchísimas gracias a los autores del cómic y sobre todo siempre, Marcelo, muchísimas gracias a ti por tu vida, por tu ejemplo de vida. Eh, que no, no va a ser irrepetible porque afortunadamente, aunque sea difícil y aunque sea costoso, hay personas eh, todavía y las habrá eh, como tú. No demasiadas, ciertamente, pero las hay y seguramente tras la lectura del libro habrá alguna más. Muchísimas gracias. Como digo, es que ricasco, besar cada bat Un fuerte abrazo a todo el mundo.